A G W beats on the track. Yeah. Sampler. Sampler. Déjame decirte todo lo que siento con este dolor y este sufrimiento. Mi cuerpo está cansado, incluso destrozado. Y este sufrimiento, mi cuerpo está cansado, incluso destrozado Todo comenzó aquí cuando te conocí, mi amor era tan inmenso que me la rifé por ti Yo pensaba que me amabas, me querías de verdad, pero tú me traicionabas con tu mentira crueldad Hoy me desperté llorando solo pensando en ti, tus caricias que jamás Volver a sentir, hoy me desperté llorando solo pensando en ti, tus caricias que jamás volveré a sentir, todo comenzó aquí en un lindo atardecer, me aceptaste una rosa y yo comencé a soñar, me dijiste tantas cosas que ahora yo me ilusioné, mi amor era tan inmenso que me la rifé por ti, yo pensaba que me amabas, me querías de verdad. Yo pensaba que me amabas, me querías de verdad Yo pensaba que me amabas, me querías de verdad hey, Déjame decirte todo lo que siento Con este dolor y este sufrimiento Mi cuerpo está cansado, incluso destrozado Incluso destrozado Sé que has venido a quererme enamorar Pero yo ya estoy cansado Y harto de tus mentiras y de tu falso querer Y es por eso que me aparto Me aceptaste una rosa y yo comencé a soñar Me dijiste tantas cosas que me hicieron enamorar A Cupido conocí, pero yo mal le caí porque me quito a tu amor y ahora no puedo vivir Todo lo que siento con este dolor y este sufrimiento Mi cuerpo está cansado, incluso destrozado Déjame decirte todo lo que siento con este dolor y este sufrimiento Mi cuerpo está cansado, incluso destrozado